Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal Aquí van ustedes a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Queridos Estilócratas En el mundo de los tenis existen diseños creados para todo tipo de gustos y edades Desde modelos algo exuberantes hasta modelos más austeros A todos nos gusta comprar tenis tenemos gustos y colores variados en cuanto a moda se refiere. Además, no somos quien para juzgar y aunque muy pocas veces podemos llegar a un consenso entre qué es más o menos feo, creo que estarás de acuerdo con esta lista que te vamos a dar. No importa con cuánto esmero fueron creados, sus diseños son considerados feos y fueron un total fracaso en el mercado. Adidas Kobe 2 en resumen, estos tenis parecen unas pantuflas y son caras para como se ven, además vienen en colores chillantes y materiales marcianos, son del año 2002. Dada Supreme C Dubs Retro Chrome. Aquí se mezclan dos cosas importantes, el modelo es realmente feo y además es cromado, en la época en que se realizó al parecer tenían un sentido del retro bastante particular, Esperemos que no regresen esas tendencias Fueron del año 2002 Dolce Gabbana Super King Pues por dónde empezar con estos tenis Al parecer les pareció genial Experimentar con los cubos educativos de los niños Y cruzarlo con unas Reebok clásicas en cuero Relación precio-estilo muy baja Año 2019 Nike Flight Posit 3 unos tenis con un diseño futurista, con burbujas semitransparentes a los lados, que no tienen ningún fin estético o práctico. Para empeorar, esas burbujas son, se tornan amarillas con el pasar de unos meses. Es del año 2001. El Reebok ATV19. Lanzado en el 2009, estos tenis están considerados entre, entre los todoterreno. Si bien es funcional y cumple su objetivo, duele verla en sus colores rojo, azul o amarillo y ese diseño nada agradable. Ese fue del año 2009. Puma First Round Boots. Inspirados en, en nada, esta bota tenis viene en presentaciones de cuero negro, cuero blanco, charol y azul con rojo y amarillo. ¿Quién pudo haber creado esto? Fue del año 2009 y finalmente el adidas mega soft Cell cowboy boot de seguro has visto peores cosas que unas botas vaqueras y tenis en un solo diseño y para que sea aún mejor ponerle pasadores a pesar de que son botas y un colchón de aire rojo de verdad ¿quién pudo haber comprado esto son del año 2012 Querido estilócrata, dinos qué opinas de estos modelos. ¿Alguna vez tuviste uno así? Déjanos tu comentario y no dejes de suscribirte al canal, darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video y hasta la próxima. ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este, su canal de estilocracia. Estimados estilócratas, amigos y visitantes del canal. Y estoy aquí,